está ahí, está ahí, uno abajo vamos, vamos, vamos, me siguenme, me siguenme muerto, muerto hay otro, hay otro por aquí atrás Ahí, los peados, aquí, en Loot box here. Amarillo. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá voy, allá voy. No hay más, alguien por ahí. ¿Dónde? Ay, si queda uno, marica, queda uno, mira, mira. queda uno. Aquí tengo dos más, tengo dos más aquí. Están por aquí abajo, pero venga o, venga. Por acá. Acá en esta caja está, mira. Loot box here. Loot box here. Safe zone is collapsing. collapsing. Hasta 47 míticas se le va a dar bueno. <risa> una, una arma que tengo. un huevo Un Hay un, un golear como a... 500 metros, ahí es un carro y un carro, dale, le granada, en la mejor, mejor la mejor, en la mejor, en la mejor dale, dale, dale, veo Nilson Franco de allá adelante de la montaña. Está arriba del techo, en el techo de la. Es de el la... mejero también. Está arriba del techo de la. No vayan a techo, no vayan a Está dentro, está dentro, está dentro, está dentro. Está dentro. Revive, finalize. Release the smoke perspective. Cover, reloading. Faster. Entre, entre, entre. Que falta uno solo. Ahí está entra, ahí está dentro, ahí está dentro. Ya, muerto todo. ¿O falta alguno? No creo. Había, uno, no. Había no, no, no. uno que tenía sniper, pero treble. no tocó no, sniper. No. No, no, no, ¡No ¡Qué porquería tomó sí, ¿Qué le, le ponen esas miras a estas armas? ¿Qué piensan sí, de la uhm Ale, risking, so. ¡Marica, tremendas miras que le ponen a un M4! no utilizo mira no utilizo una mira punto rojo y ya. arma no me gusta en la m 16 en la m 16 la nieta uy esta está buena me la llevo y uy no esas maricas esa nieta tan fea ja. me matan de una acá, acá cayó gente acá cayó gente acá cayó gente vela vienen y velo Acá cayó gente en auto autobuses. Acá hay cayó cargador morado ampliado. Viene el Goliat, viene el Goliat, vamos a darle todo al gol, ya, todos al Goliat, todos al Goliat. Vamos a darle bala está bien, está bien. Por este lado. Por este lado. Está arriba, creo que está arriba de la... Vamos todos juntos, yo lanzo el humo. Creo tenemos, creo tenemos. La zona de seguridad Ya, no no, ya. ya. Ya, ya, no es Trap deployed. Ya, está ya, está Ya, Qué Yeah, man. Let's go. Get out of there. Up. You know. There he is. There ¡Reíban, reíban a este man! ¡Voy, voy, voy, voy, voy! voy voy. el humo, humo, el humo, humo, el humo, tiene el humo humo, el voy voy el mismo, tiene ¡Mierda! mismo! ¡Tiene aquí es. Okay, Ahí tengo uno enfrente, tengo uno enfrente, está y Andrea, Andrea ahí, ¿no? no, también.